Tal vez deberías preguntarle tú mismo. Intentemos subir su conciencia a esos cazadores cabatiste. Es imposible. Solo hay partes vacías. Utilizo los cuerpos como respuestos para mí. Habría dejado los cuerpos intactos si lo hubiera sabido. Bueno, casi. Tengo otra idea. Visitaremos al Golden Freddy del pasado. Interesante idea. ¿Pero por qué no buscamos un cuerpo nuevo? Necesito saber su respuesta lo antes posible de por qué ocultó este plan. Y averiguaré por qué lo hizo y luego eliminaré la conciencia de Golden Freddy. Y volveremos al futuro y encontraremos un nuevo cuerpo. Veo que te arreglaste la pierna. Tú vendrás conmigo. Sí, he estado buscando las piezas adecuadas durante mucho tiempo y finalmente pude arreglarlo. Espera que... No estoy seguro de que sea una buena idea. Algo malo puede pasar si desaparezco. Estoy lista para correr el riesgo Esta vida es de todos modos aburrida y sin sentido Entonces, ¿a qué línea del tiempo vamos? Al tiempo donde Golden Freddy era malvado Será una línea de tiempo segura Porque Shadow Freddy estuvo muy inactivo durante ese tiempo Eso suena bien para mí Empezaré a abrir el portal. Golden Freddy, cuida la casa hasta que regrese. Es tiempo de una aventura. una pequeña anomalía cerca de la ciudad. No me importan las pequeñas anomalías. Pero, mi señor, tenemos un problema. Esta anomalía está relacionada con los viajes en el tiempo. ¿Qué acabas de decir? ¿Cuál es la ubicación exacta? Desafortunadamente, por el momento, no podemos determinar la ubicación exacta. Pero si esta anomalía aparece un poco más... ...obtendremos la ubicación exacta. Manténme informado sobre los avances. Como desees, mi señor.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 Good job, nine five. Um, hey, uh